Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar imágenes Landsat 8 Para lo cual vamos a ingresar en la página de eArt Explorer De la USGS Ingresamos Si no tenemos una cuenta, la creamos Registrándonos Colocamos todos nuestros datos y creamos la cuenta una vez creada la cuenta vamos a ingresar en login cuando se ha ingresado satisfactoriamente vamos a explorar el área de estudio vamos a hacer un zoom ahora vamos a fijar uno o dos puntos o varios vamos a seleccionar Dataset, aunque también podemos tener áreas predefinidas, un shapefile o un KML. También por el path row, en caso que lo requiera. Vamos en Dataset, nos vamos en Landsat Archive, pre y vamos a seleccionar L8, OLI TIRS, le damos a aceptar al aviso. Adicionalmente, podemos agregar otros criterios. Por ejemplo, la cobertura de nubes. Quiero imágenes con un porcentaje inferior al 30%. Si quiero de día o de noche. Y también en Search Criteria puedo seleccionar la fecha. Una vez que ya he configurado todos los parámetros, voy a ir a Result. Aquí me muestra una lista de todas las imágenes disponibles según los criterios que he preestablecido. Por ejemplo, puedo ponerle una vista previa. Si hago en Show Browse, Browse Overlay. Aquí tengo la vista previa. También puedo ver los metadatos. Aquí cuento con toda la información de la imagen. Y para descargar me voy a... Download, Option. Y voy a seleccionar la última, Level 1, Geotiff, Data Product. Inicia la descarga. Una vez descargadas las imágenes lanzan que requiero, con el gestor de archivos compresos puedo extraer. Una vez descompreso, ingreso al directorio puedo encontrar cada una de las capas de la imagen Landsat 8. También adicionalmente el archivo MTL cuenta con todos los metadatos para la, nuestra imagen. Si deseo abrir desde ArcMap, como abrir cualquier capa, me voy en Add Data. Y aquí tengo cada una de las bandas para formar una composición o puedo abrir directamente una composición multiespectral con el archivo de texto el MTL. Añadir, tengo la imagen, si hago un zoom, puedo chequear mi composición. Bien, esto ha sido todo, espero que sea de su ayuda. Si les gustó, no olviden seguirme en todas las redes sociales. Gracias.